en región ignota. Bueno, entonces vemos ¿no? cómo se comienza a configurar eh, estas diferencias enormes entre los comportamientos básicos no conscientes, impulsivos y todos esos valores de la discusión del, del cotilleo, dijeran los los, este, los castizos eh, o el chusmerío, como se conoce más por, por, por Latinoamérica eh, que son ciertamente las cosas que son fugas enormes de, de energía eh, eso nos hace malgastar enormemente lo que es un valor preciado para quien comienza a tener conciencia de que nuestro pasaje por aquí es una cuestión para aprender, para evolucionar no nos va a hacer evolucionar todos esos este, valores que, que no nos hacen sentir bien con nosotros mismos ¿no? eh, de encontrar algo que no nos pertenece y tomarlo como Realmente no importa lo que sea, como algo que si ya no nos pertenece, no importa ese algo que sea, no importa, pasa a nosotros a ser una cosa que alguien está necesitando y se la damos. ¿Y por qué lo describo así? Porque de pronto lo que encontramos es algún objeto, un reloj eh, o documentos o, o, o un móvil, un celular, pero a veces es, es dinero y enseguida a nosotros nos saltan resortes por nuestra propia necesidad o por una cuestión de codicia o lo que sea de enseguida perder de pronto algunos valores y nos damos cuenta cuando estamos lejos de eso cuando lo que vemos y encontramos así sean billetes así sean la millonada así sea un maletín lleno de, de dólares este, simplemente lo tomamos como algo que no nos pertenece y que tiene un dueño y, y quien debe estar realmente muy preocupado por la pérdida de eso y está en nosotros realmente tomar acciones de, de evolutivas sobre todo ¿no? este, iba a decir humanas pero pero las acciones humanas ya sabemos cuáles son, sobre todo la, donde estamos la mayoría de nosotros, que son esos carriles bastante más impulsivos, en donde lo que hacemos es este, ah, tomarlo como, como algo este, que tal que nos pertenece y que, bueno, en definitiva, eh, para nuestro beneficio. Hay cosas poco rastreables, y sí, evidentemente ahí vamos a actuar, eh, eh, como esa regalía que nos, nos da el mundo o como algo que nosotros estamos pidiendo o necesitando o solicitando. Pero hay cosas que, que realmente este, podemos ver que, eh, de que hay un dueño detrás o que recién se le cayó, le extravió determinada persona. La primera acción nuestra debe ser cuando nos sentimos y nos vemos evolutivos, es la preocupación de, de devolverla a quien pertenece, ¿no? Nos damos cuenta muy claramente cuando estamos en un carril evolutivo o cuando queremos evolucionar, cuando esas acciones son así y de esa manera. Y, por el contrario, cuando caemos en esa cuestión egoísta o egotista en donde eh, solo vemos el beneficio propio en cualquier acción, eh, no solo en eso. Entonces, decíamos, como bien dice este apunte que no nos hace estar en, en un buen grado evolutivo este segundo, digamos, porque es en el orden carril en el que estamos donde como elemento, como otro elemento la espiritualidad aquí en este carril, en estas personas este que tienden a la inseguridad que piensan en la inseguridad que Justamente por concebirla, viven en la inseguridad Esto es muy claro, ¿no? Antes de pasar a, eh, a este otro elemento que, de este gráfico Es clave esto de concebir algo y vivir en ese algo Cuando yo concibo la inseguridad, soy inseguro, vivo en la inseguridad, atraigo a la inseguridad y es, es, es un valor muy, muy difundido en, en nuestros días porque, evidentemente, las tecnologías sumadas al sistema de mercado en el que vivimos hace que, y la globalidad además, la globalización, hace que en cualquier parte del mundo se manejen los mismos eh, valores, las mismas... Eh, los mismos accesos a ciertas tecnologías y sin embargo eh, hay una desigualdad enorme en cada uno de los países donde la brecha de esa desigualdad socioeconómica es cada vez más grande entonces hay muchos países que dejan muy desamparados a la gran mayoría del país que son los que menos recursos tienen porque en todos los países convengamos que los recursos se nuclean en una parte ínfima de la población. Una parte ínfima tiene la riqueza de toda una nación, y la parte que realmente conforma a la población en sí misma, de lo que está formado el país, son la gran mayoría este, que tienen sus recursos económicos muy bajos, nulos o escasos. Entonces, estas personas de esos niveles están obligados a llevar un mismo nivel de vida que la globalidad del mundo les propone, que el mercado propone, sin los recursos que eso conlleva. ¿Eso qué hace? Y hace que, eh, sobre todo porque la propaganda todo el tiempo le está diciendo que para ser quien debe ser o quien se pretende ser, se debe tener lo que hay que tener, todo este gran grueso de las poblaciones que hemos nombrado, que no tienen recursos para acceder a, sienten ese, esa necesidad imperiosa de tener, de acceder. Y evidentemente, eso marca el colapso en sí mismo de este sistema. Entonces evidentemente todo es, todas esas personas, todo ese flujo de esa demanda va a recaer en esos muy pocos y créanme que somos nosotros los que tenemos acceso libremente a estas tecnologías, los que pueden ver libremente por internet este tipo de material y todo más que no son el grueso de las poblaciones del mundo. Nosotros creemos que así es como se conforma el mundo, pero nosotros... Privilegiadamente formamos parte de una clase media media alta, media baja pero formamos parte de eso después a nuestras espaldas hay un gran grueso de la, población del, de la población del mundo que no accede a estas cosas tengamos muy en cuenta eso y son las que vienen desde atrás buscando lo que la propaganda logra que es generarles esa necesidad entonces van detrás de todas esas cuestiones tecnológicas que este, les crea esa necesidad. Entonces, por eso pasa lo que pasa, que se pueblen las periferias de las ciudades, que este, estas personas busquen sobrevivir dentro de los sistemas tan perversos que los dejan fuera, donde es tan fácil ser indigente, tan fácil, eh, que evidentemente se generan todas esas cuestiones de inseguridad que llamamos, porque evidentemente las personas salen a buscar lo que creen que necesitan y entonces serán esos choques entre esas, esos dos niveles socioeconómicos y esa invasión, si se quiere de ese terreno en donde bueno, las personas que digamos, se sienten inseguras, eh, atrae también esa inseguridad. Porque, ¿qué pasa en los carriles vibratorios? Si bien yo puedo ver a personas con las que convivo todo el tiempo, que están quedando detrás, y a veces están en la propia misma alcoba, en la propia cama íntima, yo estoy viendo que se está quedando detrás la persona que... Con la que convivo Porque yo busco otro nivel cognitivo Busco otros valores Y esta persona no Y la hago partícipe de eso Y sin embargo no le interesa Y no quiere y, y, y bueno Eso es lo que marca Una separación de hecho A un nivel este, muy sutil A un nivel intelectual Y después a un nivel realmente Que es casi ya Este insoportable, porque en definitiva siempre que tomamos decisiones y nos movemos de carril vibratorio vamos viendo con mayor distancia quienes van quedando en otro carril quienes son nosotros hace un tiempo y tengamos en cuenta este criterio porque lo vamos a ver a medida que vamos creciendo con las personas que nos rodean entonces podemos estar atrapados con la trampa de la emoción, del sentimiento y permanecer ahí siendo cómplices o naturalmente ir creciendo y ver cómo nuestro entorno cambia porque las personas se van a ir una a una alejando de nosotras naturalmente, casi sin ninguna acción de nuestra parte deliberada porque nuestra acción está en crecer nuestra acción está en elevarnos vibratoriamente en interesarnos por cosas que nos enriquezcan entonces naturalmente vamos perdiendo esos viejos círculos porque nosotros ya vamos buscando círculos o se nos van dando de empatía con otras personas que están en un mismo este, carril vibratorio que nosotros entonces evidentemente eso marca una diferencia enorme con el entorno con el que veníamos entonces aquí en este carril la espiritualidad es dogmática ¿sí? cuando se tiene este, no se cuestiona se acata o se desecha pero siempre con esa actitud cuasi eh, fanática Sí. Acá se puede tener o no una determinada creencia Todos tenemos, y ya van a ver que dogma lo es todo Se acata 100% el dogma que tenemos Lo fanatizamos o lo desechamos al 100% El dogma puede ser un cuadro de fútbol una institución deportiva puede ser la ciencia o el estudio en el que yo estoy inmerso que me da todo un sistema de creencias y que fuera de eso es charlatanería o lo que sea eh, lo es la ciencia eh, lo es si se quiere las matemáticas, cuando es tomada, ¿no? desde el este punto de vista en el que este nos fanatizamos y vemos todos a través de, de cálculos y demás. Que si bien, obviamente, todo es un todo y todo está integrado, cuando lo tomamos de una manera ¿no? dogmática, este, pasa a separarnos de los demás. Lo es la política y, por supuesto, lo es la religión. Hablaremos en otro video acerca de también ciertas escalas vibratorias que tienen las religiones otro esquema que de alguna manera ese, mm, me presentó en la mente cuando quería poder eh, desarrollar, entender y desarrollar bien ese tema y en fin, siguiendo con este, porque ya en, en, en próximas entregas vendrá sobre ese tema eh, el uso de energía de este, de este segundo carril es de un gasto excesivo, enorme eh, porque el nivel de frustración es grande por eh, darnos cuenta que nos malvinculamos sin embargo seguimos vinculados este, por esa cuestión dual en el que nos damos cuenta que determinadas acciones que no nos rinden evolutivamente y, este, y sin embargo eh, a veces switchamos a veces las hacemos y a veces no este, y eso nos genera la culpa porque sabemos que la hemos hecho y que eso cuando lo pensamos estamos en esa dualidad y se da mucho aquí en muchos órdenes ese estado dual de las cosas este y entonces también nos atrapamos en ese círculo eh, es muy claro eso y lo vemos claro que estamos en un círculo entonces debemos Tomar una decisión como para pasar a un tercer carril que es mucho más sutil y que ahí este, también estamos muchos de nosotros que buscamos determinadas verdades o respuestas. En este carril buscamos respuestas, en este carril aprendemos disciplinas, ya no confrontamos porque nos damos cuenta y dónde estamos ya trabajando directamente el desprendimiento. Acá a nivel de energía tenemos una fuga importante, pero la reponemos. Porque seguimos, obviamente en el cotidiano, seguimos vinculados con muchas personas. Tenemos dentro de nuestra familia, capaz que somos los únicos en que tomamos estos caminos de aprendizaje, de buscar diferentes disciplinas, de hacer este, cosas, de dejar de alimentarnos de, de, de alguna manera este, o de evitar determinadas este, eh, ingestas de algo este, en, en sí tenemos más conciencia e intentamos cambiar de una forma consciente determinadas actitudes este, entonces nos distancian ya en nuestro entorno familiar mucho de las personas este, el uso aquí de la mente es poco optimizado eh, porque seguimos malgastando la mente pensando en las otras personas o malgastamos la mente pensando en que somos la oveja negra porque empezamos a adquirir determinadas visiones porque este camino de la búsqueda nos pone en un lugar distinto. Ya hemos dejado el camino de la confrontación, o por lo menos lo, lo, lo estamos dejando francamente, o nos damos cuenta, o lo revertimos inmediatamente, y eso nos damos cuenta claramente que estamos en otro lugar, que apostamos, apostamos a otra cosa, y que empezamos a notar que quienes nos rodean no lo están haciendo con nosotros algunos sí, o vamos camino a lograr ciertas cosas que muchos niños traen ya de por sí o emparentarnos en actitudes o además a otro miembro de la familia que este, hace rato que está en otro nivel evolutivo eh, que siempre es el que trata de apaciguar, el que no se preocupa de, de muchas cosas el que toma distancia además de determinadas acciones y discusiones que no llevan a nada que es esas personas que no hablan nunca pero cuando hablan ¿no? saben poner un bastón de mando digamos este que, que en su sutileza marca una diferencia muy grande entonces eh, en este carril nosotros nos, nos vemos ya eh, ciertamente distintos ajenos de de todo como se mueve el mundo Ya no tememos Ya no estamos inseguros eh, Y obviamente Tal vez no, no, no nos dejen de pasar determinadas cosas Que les pasan a los demás Pero ya para nosotros tiene otro sentido Nos estamos alejando y mucho de esas cosas que le suceden a los demás porque ya dejamos de pensar el hecho de que porque le suceden a los demás también nos van a suceder a nosotros estamos lejos de pensar eso y si aún lo pensamos vamos a darnos cuenta dentro de muy poco tiempo que en realidad el esquema funciona así yo concibo me pasa no concibo estoy muy lejos de que me pase y si sí me pasa tengo en sí un poder de análisis, de ver el por qué, por qué permití que pasara, por qué y cómo pasa y tiene que ver ya con el entorno en donde estamos y con lo que otorgamos del entorno, por eso me hace a mí anclarme en ese carril del que ya no pertenezco. Siempre estamos enganchados con el dedo meñique a un carril anterior Por ser cómplice de un montón de acciones de los demás ¿Sí? Porque si tenemos una relación con una madre, con un padre difícil Y nosotros no supimos poner un límite de decir, bueno, hasta aquí estoy yo con el más absoluto de los amores porque no quiere decir desamorarnos, volvernos fríos, este, eh, apáticos o, o, o, o no querer tomar responsabilidades. Nada de eso. Todo lo que venimos haciendo lo vamos a seguir haciendo y con el mayor amor aún. Porque estamos conscientes de que le estamos poniendo nuestra voluntad y nuestro amor. Pero hay algo destructivo en esa persona que nos está vampirizando, que nos está llevando a su terreno, que nos plantea discusiones... A las cuales estando en este carril ya no entramos ya no entramos porque vemos que esa persona está en la curva en el que hace mucho tiempo que ya no eh, usó nada nuevo asunto y se maneja ya con una misma información que da roca y roca y roca como un disco rayado y nosotros ya podemos ver a la distancia eso entonces está nosotros poner una acción de, de distancia real de, de diferencia en eso entonces ya no entramos en sus provocaciones las tomamos como una cuestión a veces tragicómica atendemos lo que es una necesidad básica dentro de esa relación pero nada más que eso por el bien de esa persona y de nosotros debemos mantener esa división porque alguien tiene que tener energía a tope y a cien para poder este, solventar esa situación sino está el que demanda energía y el que es chupado de energía y entonces estamos en una cuestión ahí de compartir algo siendo cómplices lo que del carril anterior y perdiendo en demasía una energía vital que nosotros necesitamos tener al 100 para poder aportar más y mejor en ese colectivo entonces ahí tomamos esas acciones que son a conciencia eh, de alejarnos de esos terrenos a los que se los quiere llevar. Y de los que estamos atados, ya les digo, por la trampa del sentimiento. Entonces ya sean hijos, cónyuges, padres, debemos mantener esa distancia energética. Esto es crucial porque hace a la distancia vibratoria hacia nuestro nivel evolutivo y ayudamos al nivel evolutivo del otro. Porque el otro al ver que nos distanciamos energéticamente, lo nota. Y no hay cosa más frustrante para un peleador que aquel que no le da pelea. Porque se acaba la pelea, no hay pelea. Siempre para las cosas de a dos hay un emisor y un receptor. Y si el que emite, en este caso, violencia, no tiene emisor, cae en saco roto. Y es frustrante. Y en algún momento yo me voy a dejar de pelear, porque entonces me estoy dando cuenta que me peleo a mí mismo. Porque la otra persona ni se toca. A la otra persona no le llega. Pasa de mí. Entonces es otro concepto muy importante en la interacción con esa trampa emocional que tenemos al lado nuestro debemos crecer y estar siempre al 100% nosotros porque es el resto que nosotros vamos a tener de energía para este, poder acompañar, ayudar a los demás siempre, repito, con el mayor de los amores y justamente nos distanciamos por ese amor porque necesitamos nosotros crecer cambia tú y cambiará tu entorno es una máxima mística que hace que, evidentemente, cuando nosotros cambiamos, traemos con nosotros, ya sea solamente por el ejemplo, a las demás personas. Ya sea por no darle guerra, batalla, ni pelea, que no encuentran en nosotros interlocutor válido para sus desmanes y en esa quedan, en esa se disuelven. Y bueno, y por último hay un carril al que todos queremos llegar ¿no? este, que es obviamente el de el concepto del amor absoluto ahí en ese carril me cuido íntegramente, vivo en el presente y estoy al servicio del otro todos estos valores hacen que nosotros manejemos el tiempo de otra manera y en algún momento también hablaremos del tiempo y de cómo nosotros podemos manejar esa relatividad del tiempo y realmente lograr, a pesar de que estamos viviendo mucho menos tiempo que antes, en valores reales, este, podemos aún así aprovechar mucho este, el tiempo vital. Ahí se equilibra mucho la energía, como nos marca el gráfico, y tenemos un uso correcto de la mente, porque ahí sí, ya nos hemos distanciado, Absolutamente De la pelea y de quienes nos pelean Ya simplemente porque no nos llega Quien nos pelee Porque no concebimos la pelea Es muy importante no concebir algo Para que ese algo no exista en nosotros Y en nuestro entorno Créanme que es así Ya lo venimos comprobando en vibraciones anteriores Cuando venimos alejándonos De muchas cosas Dejan de pasarnos Dejan de pasarnos yo si no me robo tiempo de vida, si no me robo eh, a mí mismo, eh, momentos, felicidades, decisiones, eh, ya no me robo, no consigo el robo, no padezco el robo. Es mágico y lo verán, es comprobable y lo verán. No hay nada que se diga desde aquí o desde ningún lado donde recibamos que no sea una verdad hasta que nosotros mismos no la vivimos. No puede creerse ni una sola palabra que venga desde aquí ni desde ningún lugar. Solo la acción nuestra, la comprobación nuestra es lo que va a hacer de eso una sabiduría propia que es desde donde hablamos nosotros, desde una experiencia propia, desde una experiencia de vida, que desde ahí es donde salen estos, estos valores y desde ahí es desde donde se intentan transmitirlos. Entonces, cuando se llega ya a un nivel este, sutil en el que manejamos nuestra energía, cuando entendemos que estamos en un lugar en donde sentimos muy sutilmente las energías de los lugares, de las personas decidimos alejarnos estamos en nuestro completo derecho de no vincularnos en, los, en lo absoluto con lugares, gentes, personas y situaciones que no nos son evolutivas que nos sentimos mal, que sentimos que no pertenecemos nos pasa que estamos en una reunión en donde realmente nos preguntamos qué sigo haciendo yo aquí o qué hago acá no pertenezco me aburren no me divierten las mismas cosas tengo otro sentido del humor eh, no entro en determinadas chabacanerías, en determinados eh, comentarios o valores de, de, de la sociedad no, no, estoy lejos de eso y sin embargo no quiere decir que esté en lugares eh, eh, elevados in, elevados en, de ninguna manera porque es más cuanto más elevados en vibración estamos más sencillos somos y más este abarcativo es nuestro entorno de amistades y demás antes estaban capaz más sujetas a un nivel este, incluso socioeconómico y ahora eso se abarca enormemente personas nobles puras hay en todos los estratos pero nos las estamos perdiendo por estar solo en un entorno en un círculo muy cerrado y muy chiquito a nivel que nos a, a medida que vamos eh, ampliando nuestro nivel vibratorio Vamos ampliando también Ese amor absoluto que nos acerca A personas de todo nivel Que se quiera En donde en realidad Lo que impera es el corazón Valores nobles eh, Y que eso existen No importa en qué escala socioeconómica este, Nos crucemos no, Antes no lo veíamos porque estábamos en un circulito muy chiquito. Y ahora sí lo podemos ver. Y el practicar el amor absoluto nos hace justamente tan sencillos de poder abrazar a cualquier persona en el mundo con la cual tengamos empatía vibratoria, porque realmente hemos encontrado a un hermano de camino. Muchas gracias, espero que les haya aportado. Y bueno, sigamos entre todos haciendo... Este, de esta de, de esta propuesta una propuesta de todos gracias